Eh, Yerjan tiene a Vladimir. Paula. Está frisado. Ah, que tendrá una llamada. Buenos y días. Vladimir, Paola. Buenos días, Vladimir. Bien, adelante. Vladimir, buenos días. Adelante. Buenos días para mi querido equipo desde mañana. Eh, Carolina. Buenos días, Carolina. Vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, sí. ¿verdad? Porque esa es la forma sí. nuestra de... De saludar este equipo dinámico, preparado, eh, calificado de todas las mañanas. Buenos días, Carolina. Un abrazo, Vladimir. Buenos días. No sé si nos escucha por sí. la pantalla. Eh, eh, te saluda, Carolina. No, no, te buenos días, buenos días, Francis. Buenos días, hermano. Aquí presente en la saluda, casa. Te saluda, Francis. Adiós las gracias, Francis. Fulvio. Fulvio está desconectado ahora, eh, Vladimir. Eh, eh, Yerjand, dile a Vladimir, ¿se puede poner la pantalla? Y el doctor está por ahí. Sí, Amado sí. Claro. Claro, Placer oírte. Un gran sientes, placer. Doctor? Todo bien, mi hermano, aquí. Inaugurando ya, ya. esta nueva forma de comunicarlo. Si que entienda <risa> la pantalla para que no Claro, escuchar? claro, efectiva, sí. efectiva, qué bueno. Yeryan, ¿qué tal, Yeryan? Todo bien, hermano, todo bien, aquí cumpliendo con la labor. Eh. Así es, en este momento uh -huh. donde el país está atento por la difícil situación que atraviesa, bueno, no solo nuestra República Dominicana, sino el mundo, creo que la comunicación social... Eh, ...se estriba en nosotros, depende de, de, del contenido que podamos ofrecerle a nuestros amigos televidentes... ...y creo que eso es lo que de mañana con su compromiso social y como el espacio número uno sin duda... ...de, de, de la televisión matutina de la región y por qué no del, del país está haciendo. Bueno, Yerjan, aquí estoy en mi casa, eh, en, en, en mi hogar, gracias a Dios... Eh, un poco más recuperado, debo de aclarar como, como es de conocimiento ya público por muchas personas. Días atrás me vi en la obligación de colgar un video eh, desmintiendo algunos rumores y un audio malintencionado que fue colgado en las redes sociales asegurando de que yo padecía de, del COVID-19. Asegurando de que yo padecía del COVID-19 Tengo que decir que tengo que decir que decir el miércoles de la pasada semana Me vi en la necesidad, y lo repito de nuevo De, uh, de, de abandonar la, la conducción del programa sobre todo Que se transmite por el hermano Canal 8 de Telenor Debido a que ya de un virus gripal que me azotó eh, una situación, verdad, que al igual que, que otros dominicanos también se, se está, nos ha tocado a todos eh, inmediatamente ocurre eso, verdad, se lo transmito al departamento de recursos humanos de nuestra empresa TeleNor y al igual que a nuestra coordinación de medios y ellos me otorgan un descanso para para yo eh, poder verdad, estar en mi casa, en la plenitud de mi casa y poder recuperarme tomando ya eh, los medicamentos necesarios, eh, té, líquidos y todo eso. Como todo dominicano eh, y que debe ser la responsabilidad de cada uno de nosotros, los que trabajamos en medio de comunicación eh, en distintas áreas, acato inmediatamente lo que es el proceso de cuarentena. ¿verdad? Eh, evitando también, porque hasta el momento no tengo ningún tipo de conocimiento de qué virus puedo obtener. Me dirijo entonces a un centro de salud de aquí de San Francisco de Macorís y me realizo exámenes, tales que es el caso como de la influenza, el H1N1, gracias a Dios salimos negativo. pero no obstante a eso, y como todos sabemos, ¿verdad? Eh, en nuestro San Francisco de Macorís hay personas del ámbito social, de, de nuestra área también que lamentablemente han dado han dado negativa y eh, esto nos lleva con una obligación de ir entonces y eh, someternos a lo que es el tratamiento o mejor dicho mejor dicho a realizarnos el examen o la prueba del COVID 19 yo quiero decir que luego entonces eh, sin embargo en vista de que la cercanía con, como le decía, con nuestros compañeros, eh, maestro, formador en el área del periodismo para nosotros, como lo es Pedro Fernández, y la entrevista que les realizamos al alcalde electo Siquiones que es de la Rosa, eh, en los próximos días, nos, repito, nos vemos en la necesidad de practicarnos, de realizarnos el estudio. Hay que decir que en el día de ayer, en el día de ayer, eh, procedimos entonces a llamar hacia el laboratorio que está encargado. ¿Puedo decir el nombre? Sí, sí, claro. Bueno, pues todo el mundo sabe que los laboratorios que están aquí eh, autorizados para realizar este examen o este estudio es el Laboratorio Referencia y Amarita. Bueno, sí. llamo entonces en el día de ayer al Laboratorio Referencia para cumplir con el protocolo, me toman el nombre mío, toman el nombre también, eh, ¿verdad?, de, de, de mi esposa. Claro está, eh, mi esposa también se lo va a practicar por, por la cercanía que tiene conmigo y por la responsabilidad social que tenemos eh, de de verdad, de evitar que esto se siga propagando. Ambos realizar el estudio. Bueno, nos cogen los nombres, nos toman el nombre, mejor dicho, el número de cédula, ¿Y qué piensan ustedes? Bueno. Nos dicen que estarán en los próximos días o en las próximas horas y, eh, llamándonos para decirnos que nos van a decir el día que pueden pasar a tomarnos la prueba. Porque no tienen domiciliarios. Esto es una situación difícil, muy difícil, eh, porque... Imagínate, incluso nosotros nos identificamos, no porque nos identificáramos, claro está, pero imagínate tú eh, eh, el caso principalmente de mi esposa, que se encuentra en estado de embarazo, gestación, y aún explicándole como quiera lo toma muy a la ligera y nos dicen le vamos a decir porque no tenemos domiciliario. Ya hoy es el segundo día, no he recibido ningún tipo de llamada, nadie me ha dicho nada al respecto, Oiga, pero gracias a Dios, ay, a pesar de que condenamos esa pero, situación profundamente de lo que está pasando, de la negligencia con ese laboratorio, porque eso es una irresponsabilidad hasta el momento, imagínate, ¿verdad? No, yo Digo no gracias quiere, a Dios porque nos hemos mantenido con eh, en casa tomando medicamentos eh, caseros específicamente, que es hasta el momento lo que se ha recomendado bastante eh, y gracias a Dios debo de decir que ha habido una recuperación significativa yo prácticamente me siento y se lo voy a decir a todos ustedes ahora eh, casi listo para ir a la batalla de nuevo en nuestra labor social yo pienso ya que a partir de mañana si Dios nos lo permite y si continuamos con, con esta evolución y debo de resaltar Muy y bien. agradecer la mano bendita primero verdad de Dios que, que, que me ha dado la fuerza y luego de mi querida suegra que es la persona que se ha encargado ahí de, de estar con mi segunda madre, de proporcionarme esos remedios caseros esas bebidas calientes esos té ¿eh? que, que, que son tan tan importantes en este momento y aclararle a todas esas personas por favor que no sigan distorsionando que no sigan Diciendo cosas que no son. Mira ayer ya, eh, eh, Amado, Francis, Fulvio, Carolina. En el día de ayer, una vez más, escuché otro audio de otra persona asegurando, sí. afirmando lo que yo padezco del COVID, que estoy interno en un centro de salud de Santiago, que Pedro Fernández se está muriendo, que Fulano de Tal tiene el virus, que esto, por favor, vamos a tener conciencia. Hasta que un dato no sea oficial, yo dije y aclaré el día y si todos recuerdan, dije hasta el momento no padezco oficialmente del COVID-19, hasta el momento. Y es así, y es así, pero gracias a Dios, como le decía, me siento muy bien y casi listo para la batalla y seguir aportando a través de la comunicación de nuestra sociedad. Bien, Qué bueno gracias Vladimir Paula. Saludos eh... a Compañero y periodista de Telenor. Bueno, en medio de la situación... Era, ...era de esperarse mucha especulación. Eso que acaba de decir Ladi al final... ...es uno de nuestros grandes problemas en este momento. El hecho de que la gente se inventa cosas... ...se inventa muertos, se inventa, inventa infectados... ...se inventa una serie de cosas... solo para que lo vean en redes... solo para que le den un like... Cosa que uno no, no entiende. ¿Qué importancia tiene eso con relación a decir la verdad y a evitar que una familia o una, una persona eh, se sienta, digamos, eh, no, no esté bajo esa presión del hecho de decirle que está infectado de una enfermedad que no es una cosa del otro mundo en este, en este, en este momento. Pero, pero, indudablemente, que... Todo el que le diagnostican eso, eh, la gente piensa inmediatamente en el foco de infección a su alrededor y piensa inmediatamente en la posibilidad de un deceso en caso de que tenga alguna condición. Yo pienso que eh, lo que ¿sí? sí. te oigo Carmen. No. Concluye, concluye. Ah, ok, no, no, lo que pienso es, lo que pienso es que debemos de seguir intentando que la gente abandone. La inclinación maldita de pasarse todo el tiempo diciendo supuestas noticias de última hora, de último minuto, primicias que realmente son inventos para dañar. Yo pienso que eso hay que enfrentarlo de cualquier forma que sea. Bien, sí, así es. Es cierto. Nosotros tenemos que ir a una breve pausa, la gente que continúe con nosotros, porque tenemos más interacción con el público que nos llamen Tenemos muchos mensajes de WhatsApp. Tenemos más aquí en De Mañana. Vamos a la pausa.